Reaccionando a sabores, veamos qué tal sabe con esto. A ver, este es puro sabor, ¿no? ¿sabes cómo que saben? Algunos de los tributos que me han estado mandando, porque sí, siempre estoy recibiendo una gran cantidad de pendejadas a través de las redes sociales. Muchos correos basura, muchos saludos inútiles, muchas peticiones estúpidas. Sin embargo, hay una que otra cosa que es muy importante para mí, que es recibir cosas gratis. Y a la vida, ¿qué me escribió? ¿Quién? Los cabrones estos de los de Arroba es es uno de mis tantos tigres este, de comida chatarra y... Según ellos, tienen este, un pinche catálogo acá, cabrón, de golosinas y dulces y la chica Que nunca antes han visto, güey, piensan que estamos en 1994 estos güeyes Y vamos a reaccionar a algunas de las pentecadas que me mandaron, ¿estamos de acuerdo? A ver, a ver Y es más, hasta ustedes van a participar ahora ¿vale? no? A ver Sin ver, sin ver, lo primero que me salga Reaccionando a sabores cabrones ¿Qué? nos favor Ah, no, mames, esto es uno chocorron esto. ¿Qué, ¿Qué tanto sabrán distintos de los chocorroles? A ver, pruébalos. Vamos a ver, vamos a abrir un paquetito. Estos no tienen piña como los chocorroles. Exactamente, estos no tienen piña. Estos nada más tienen pastelillo. Es como male como un pinche gancito, los gancitos tienen, tienen mamelada. Los gancitos tienen mermelada, estos no. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene buena espocosidad. ¡Oh! Chocorrol. No como, como más. Como más unicel. <risa> a ver, tú pruebas pendejo. Mmm. <risa> ¡Lo mismo <pico? risa> ¡A pingüino! Pues llévate tu chingadera. Al pingüino. Pero más seco. ¿No? Es eso es lo que hace la pinche cremosidad. Pues ya está, está sabroso. ¿Cómo estás madre? Me pongo más mamá. <risa> <risa> Vamos con el siguiente producto. Vamos a combinarle. Doritos 3D, Pie Size Crunch. Pero checa el pinche sabor, güey. Este tengo que lo voy a probar. Chili Cheese Nacho. escucha bien, güey. Por lo general, estas madres saben como rancios, ¿no? Los no, no, no, normales, como que de repente así. Si no lo dejes tantito abierto porque ya va a llevar. Veamos qué tal sabe con esto. A ver. Estoy tratando de agarrar el sabor, porque Tengo que inhibir el chocolate. <risa> a ver, pásale tu pinche Tamagotchi. <risa> Los crujitos. ¿Cuáles crujitos? Los crujitos. ¿Cuál es crujitos? Los crujitos. Mm -hmm. Tienes razón. Sabe a crujitos. O sea, el chili, el chili cheese nacho. ¿Crujitos? En realidad es el polvo, de, el polvo de crujitos. Es el polvo de crujitos, güey. están buenos. Están buenos. No, no, no, pero pero no. ningún sabor así que digas, ah, cabrón. Eso pasa muchas veces. Le cambian los pinches sabores. Pero o si a qué te gustó más, el pastelito o el durito? Los duritos. Short Patch. Kids Watermelon. Estas madres, como que las venden en México, pero solamente los churritos estos, ¿no? Como las, como las lombricitas. ¿Nunca habían visto estos? No, no, nunca. Ya sé, idiotas que ustedes van a decir, ¡ay, esto es muy común, esto el es caldo! Pues porque me ven en todas partes del mundo. ¿eh? Hay personas que piensan que vivir, en satélite es vivir en el extranjero, no se ofendan. ¡Primer ¿no? mundo! ¿no? ¡Primer ¿no? mundo! Son, eh, mira, esto es la curioso. Son puro sabor melón. Es como, es como cuando pides tus pantitas puros rojos. Este es puro sabor y ¿no? ¡RICO! No sabe tanto a melón, sino entre melón y melanos. Ah, no. <risa> a ver, de pásale, más Vanessa. <risa> Ven, hazme tus fetas. ¿eh? <risa> Está ácido, güey. ¿Estás recibido? Sí. Sí, no sabe sandía. No sabe a sandía, va. Sabe pico, pero no sabe a sandía. ¿Quieres probar este palumpa? A ver, el palumpa va a decir aquí. Es como una comita. Pero rica porque no está. Luego los pinches gomitas luego se hacen ranchas y también pinches duras <risa> de la chingada. Emanuel's <risa> Cupid's Cupid's Mix. Ay, mira, ya me mandaron los Emanuel's de la edición especial para el 14 de febrero, para el Badden's Day. ¿A saben esto? No, pues han de saber lo mismo que los pinches Emanuel's normales, ¿no? Yo diría. Pero bueno, vamos a ver ¿no? ¡Wow! Se debiten en tu boca, no en tu mano. Ah, mira, hay, hay diferentes sabores. Hay, por colores. Hay rosa fuerte, rosa clarito, eh, rojo y blanco. ¿Sabes cómo que saben? Como a cómo ¿Saben? saben como más acaramelados, güey. A ver, pásale Manona. Pásale, pásale tú, carmagotche. Pinche <risa> <risa> el ¿Eres los chocolates, no más. <risa> Uy, qué bueno que tengo dos expertos catadores, cabrón. No mames. Ah, mira esta pinche presentación. Estas madres ya las conocemos, ¿no? Los Krispy Kreme. Ajá. Y las bolitas de Krispy, o sea, los centros de la dona. ¿no? Ah, sí, Pero, sí. ve como las venden allá. Ay, cabrón, no mames, pinches gringos, güey. Oh, si esos güeyes no mames. Son 20 hoyos, dicen. <risa> no. Hoyos, hoyos. Hoyos. Agujeros. 20 agujeros. Ustedes se han preguntado, ¿dónde se van todos los pinches hoyos de las donas? Aquí. Ya le. Por años desperdiciando a lo pendejo. Dice. Bring a little happiness with you everywhere you go. No entendí. Ah, su bicho, mamón. El pedo de las creepy greenway es que las tienes que tragarte así como recién hechecitas para que estén blanditas. Porque si las dejas un par de días en la cocina, ya vale madre. ¿Es está dura? Te sabes a cartón. Así, la textura, el, el color no es muy bonito que digamos. Parece podrido, quemado. Pero la textura está bien, miren, miren. Todavía está panchoncita. Es la que no has dicho nada. Estoy tratando de definir. Obviamente estoy... Estoy juzgando esta madre conforme a la Krispy Kreme original. A ver qué pasa el de esto. Se llama el de Ricky Martin. Creo que el comentario sería: mm, no problema. está dura, está muy grumosa. No está dura, pero está muy. ¿Cómo lo puedo? Crudo. Como si no se hubiera cocinado todo. Crudo. Como si estuviera un poco crudo. A ver, ven. Pruébame sí, la Pruébamela, ¿no? a ver si está cruda. <risa> no me gustó Muy aguada. Muy aguada, o sea, lo contrario a lo que sucede con una crispy cream normal, que se pone dura, esto está muy aguada. Chetos Flaming Hot que existen, pero estos son con un pinche toque de limón. Nunca. Yo no. la neta es que eh, estas madres de, que han hecho como varios de, de Flaming Hot, de Flaming Hot, no soy tan, tan Te no. Prefiero echarle yo de la pinche salsita, güey. Porque estas madres, el problema no es cómo entran, sino cómo salen. <risa> <risa> che, caca chingona. Que si se preocupen del futuro. Exacto. <risa> Tienen un, toco, un toque de limón. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre los normales y. Y esto. También, no se dejen engañar. Porque los primeros bocados siempre dicen, ah, no está tan. No está tan enchiloso. Y ya dicen, no mames, vete a la verga, güey. ¿Saben a Flaming Hot. Limón. ¿Pero no? limón? Nada. A ver... pásale tú. De troll. Tajador. Troll. Me <risa> parece es que te No. <risa> No, que no picaban, les dije, pendejos. Pruébalo, cabrón. Luego va a estar llorando. Ay, no he comido. Es Pues no, están igual. Son unos snubbing normales, ¿no? Igualitos, te mintieron. Mira esta madre, güey. Es un monumento a, a la diabetes. A la diabetes. Muere, mueres, pero mueres feliz, ¿no? <risa> pues tomarlo, ahorita vengo. Lo que, que, que, que, que. Ah. Ah. que hace el chile. ¿Y tú sí? <risa> <No>. <risa> Puedes morir, pero morirás feliz. Eso sí. ¡Nuevos! Brookie o Oreo edición limitada. <risa> no mames, ¿cuántas pinches comerciales te están saliendo? Gracias. Eh. Esto es una galleta, güey. No sé por qué lo ponen así como. Un pastelote. Sí, como si lo tuvieras que gornear sí, sí. Pero no en realidad son con unas Oreo Ay, con bien, todos bien. los sabores, güey. Como marmoleado, como como pastel marmoleado. ¿no? <risa> Ahí lo tienes. Es en capas. Vamos primero a darle una mordida normal para probar todos los sabores juntos. ¿Estás de acuerdo que lo más chingón del asorio es el relleno? Sí. Güey. Pues una de las cosas más chingonas de esta madre es que tiene un chingo de relleno. Y tiene diferentes sabores. Entonces sí, si sí, sí hay diferentes. ¡Ven, güey! ¡Bien, güey! ¡Agárrenle! Se quiere despistar, güey. ¡Oh, sí! Vamos a llegar. ¿Cómo se debe de disfrutar un Oreo? Tiene hasta chisquitos de chocolate. ¿A ver? Tú nada más comiendo ¿no? Scorpio Y él se da cuenta de lo que hay. Son migajas, el pendejo. ¿no? <risa> a ver, Franco, el ven. <risa> pruébale, pruébale. El relleno es de tres Ajá Le da un plus el que tenga Más, más, más. Sí sabe más rico, ¿no? Ajá. Siguiente Ay, no se van a quedar pobres, cabrón Me mandaron un riche. <risa> <risa> Big cup With pretzels Rices with pretzels no a pretzels yo no soy fan de los rices, Como que es muy cremoso para, para mi gusto los y pero, pero si le metes pretzels ¿No? O sea, si sea le metes mío? como galletesco Pero no es salado, ¿no? me pretzel salado, pretzel salado. Ver, mira, este, puede ser bueno. este sí nunca lo he probado para no. quedar Lo chupo y me lo chupas, ¿no? ¿Qué tiene, pendejo? A ver. Ahí está. ¿Qué? Justo lo que acabamos de decir. El chocolate y el de, tiene un toque de salt, ¿no? Un to ¿Oye? toque de salt. Un toque de salt. Tiene un toque salado y ya está más crunchy, está más oh, masticable. Ya sé que gringo. Ya se puede comer todo esto. How? Oh, hello? How? Oh. I'm speaking English now. Because I'm eating all this stuff. Esto es crema de cacahuate. Milk chocolate with crema de cacahuate. <laughs> Yo llego a muchas partes del mundo, pendejos. Ustedes, como nunca han salido de las torres de satélite. Oye, si lo quiero probar. Ven, pellizcamelo. Este sí se la tocó. ¿Y el chocolate también? No. El chocolate también se la tocó, no. Ya, chingó todo, el No, no, no. Es que no compartí. No, pero... No sé que uno. No sé que vayan a ensuciarlo de algo. Por eso nada más le mete los tres putos dedos al otro que puesto de <risa> chocolate, el idiota. ¡Ven! Mm. Mm. Mm. ¿Qué <risa> opinas, Jay, de ah, la no? cueva? ¿Me gustó? Sí, Jay. Uh -huh. Brian, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. ¡Huevo! Es Snickers con brownie y cacahuate. Digo, los Snickers ya traen cacahuate, ¿no? Pero trae el brownie. O sea, le metieron pan. Pastel, ajá. No, mira Viene en cuadros Y todo así, todo el negro en cajones A ver Ahí estar como El pancito adentro Caramelo, pan, cacahuate, chocolate Y está bueno, güey Sí, pero no te queda como chicloso, así como si te comieras un pinche chicloso que te, te pega en todas partes. Creo que un poco por el pan hace que se revuelva y jale. ¿Quieres un poco? Sí, para probarlo, Todo, todo. Esto nanito de chico. <risa> <¿En tu> Microman. <risa> no te micromal. Ahí está. ¿Me voy? Tú eres chocolatero, pinche tinieblas, ven. ¿Está más rico que el Snickers normal o estoy loco? No, no me hice apenas lo voy a agarrar. No, está rico. Pero el sneaker normal me, me gusta más a mí. Es que la apertura del pan es algo... Yo bien. me voy igual con el, con el sneaker normal. No me la estoy dando. Es que a mí el sneaker me gusta mucho. No, está bueno, pero... El sneakers nos mata el más rico Te pones insoportable cuando no lo has comido Ten, póngate un sneakers. Ah, <risa> este creo que nos lo vamos a poner ver ¿eh? <risa> Ah, sí es Un macarrón No, güey oh, Mac cheese, jalapeño Chetos No mames, es de mando Y Te digo que no venden estas mamadas aquí pero eso lo veremos en otra ocasión. Ok, calificación final. ¿Qué fue lo que más te gustó de estas gringadas? Los doritos. Doritos. Los bites. Los bites? ¿Te gustaron los de The crispy cream? No sé doritos, bites y. Yo ¿Tú? Doritos, Oreo y las gomitas. Me voy con las Oreo, primero con los doritos y luego con el, las gomitas. No, te cambié el orden. <risa> Solo tienen este, este es el escorpión engordando, <risa> pero feliz. En este pinche cuerpo de mortal, este, gracias a mis pinches amigos, a mis canales de la arroba Snaxi. Ahí síganlo en su Instagram y me van a seguir llegando este tipo de chingaderas para hacer las videoreacciones y ya pues como los consigan ustedes es su pedo. Yo ya chingué. Y los pinches camarógrafos que están más marranos cada día. Ay, pero si sí, hola. Ya te dije. Tú te pones marrano, yo me pongo mamado. A huevo. ¡Soy el escorpión dorado! Muchas gracias, pinches suditos. ¡Deja escorpión! ¡Oh! Hola próximamente me salen a sus hermanas y a, y a sus mamás. Tengo síganme en las redes sociales. Y recuerden por cada mordida que le den a una de estas madres hay que hacer un chingo de ejercicio. Ese consejo te doy porque suyo es el escorpión dorado soy. Nos despedimos con el grito de guerra. Una, dos, tres, veuche en el estuche. Síganme en todas las pinches redes sociales. Hay tacos.